La única limitación es la que nos ponemos nosotros mismos o la que permitimos que nuestros padres, amigos, Espíritu Santo nos ponga. Entonces, uh, eso es, y también pues, uh, no, pues hay, hay mucho más, hay mucho, muchísimo más, más allá de lo que podamos comprender. No es tan simple así la cosa, pues. Hay, hay otras dimensiones, hay otras frecuencias, hay otros otros lugares, pues ¿verdad? Que uno pues a veces no quiere ni pensar en eso, pues o uno se rehúsa a pensar en eso, pero pero hay, hay más allá del más allá del más allá. Y pues cuando cuando este te des cuenta, fe, que nuestras que nosotros funcionamos exactamente las la exactamente igual que el universo en las células de la sangre la, la estructura es la misma exactamente la misma del universo igual todo funciona exactamente igual en la misma coordinación todo todo funciona exactamente igual entonces cuando uno pues pasa sube otro escalón pues pero uno es cuando uno se da cuenta de eso y uno lo ve pues es cuando ves, ves todo más claro, pues. Y se da uno cuenta que todo todo es lo mismo. Es, es, son cosas difíciles de comprender. A mí me tomó tiempo y muchas concentración y todo eso para entender eso, pues, que to, todo somos uno. Todo es uno. E, eso es lo más este eso eso es lo más profundo, pues, que todo es uno. Pero ya para meterse a más detalles es este, fijándose cómo todo trabaja, pues, y de dónde venimos todo. Es no nomás pensar en el mundo, sino salir más allá del mundo. No estar en es más allá de la caja, pues. No solamente decir que Jesús vino y e inventó todo, sino pensar qué había antes de, de Jesús. Qué había antes de que existiera el mundo. Qué había desde el principio, pues, y cómo se fue evolucionando todo. Y cómo está trabajando, cómo trabajo, cómo está, empezó a trabajar todo, cómo trabaja todo, y es cuando uno ve cómo va a trabajar todo, pues. Entonces uh, son son entendimientos, pues, como te digo, uno solo puede alcanzar esos entendimientos, ver más allá, más allá del más allá, solamente pues conectándose con esas frecuencias, con esas frecuencias, porque como te dije desde hace mucho tiempo, todo son frecuencias. Eh, en, en la frecuencia, en lo que sentimos, en lo que pensamos, es en la frecuencia que estamos, en la frecuencia que estaremos y en la frecuencia que, que iremos, pues.